Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, bueno, quería haceros una breve presentación de cuál es mi investigación actual y se trató de una investigación sobre el papel de los memes en el movimiento feminista en el Estado español. Eh, esta investigación eh, parte de una motivación que ya trabajé en mi TFM, en mi trabajo de fin de máster, sobre cuál, qué es lo que ha pasado en el movimiento feminista español para pasar de una situación como en la de 2011, donde en un movimiento tan emancipatorio como fue el 15M en las plazas eh, llegó a arrancarse una pancarta de... Pues esta pancarta, ¿la revolución será feminista o no será? Es decir, el feminismo no era un movimiento de sentido común que aglutinara y generara consenso, ni siquiera en un movimiento tan emancipatorio como el 15M. Sin embargo, en 2018 la, co la convocatoria de la huelga feminista fue un éxito absoluto en todos los sentidos, tanto en las movilizaciones que se dieron en, casi, en numerosísimas ciudades del Estado español, eh, como en, co, en cuanto a comunicación, organización y, y, y movilizaciones en todo el Estado. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué elementos han sido los que han dibujado el camino hasta llegar a la convocatoria exitosa del 2018? Yo en mi TCM eh, investigué el papel, bueno, el discurso que se reflejaba en las pancartas y eh, ahora en la, en la tesis me quiero centrar en eh, los memes y artefactos de la cultura digital. Las hepatisis de las que parto en la investigación, pues que el uso de los memes en eh, los discursos de los feminismos favorecen la participación en el debate público, facilitan una comunicación abierta participativa que eh, posibilita la incorporación de voces con enfoques y reclamaciones diferentes. Es decir, se genera un discurso polivocal. Y por último, que este discurso polivocal... Eh, eh, plasma eh, la articulación de la diversidad que los feminismos reivindican desde el plano teórico. Es decir, este discurso polivocal sería una plasmación física de la interseccionalidad que se trabaja desde, desde la teoría feminista. Eh, en el marco teórico, pues estoy trabajando con diferentes eh, patas, como pueden ser los conceptos de poder, ideología, discurso que trabajan Matelar, Fairclub y sobre todo Gramsci, eh, el concepto de hegemonía de Gramsci porque lo que vamos a analizar, es en cierta manera un discurso contrahegemónico que se articula en, en redes sociales eh, y para ello emple, eh, emplearemos pues, eh, el análisis crítico del discurso, de, sobre todo de Fairclough y Buda, que consideramos no solo una metodología sino un enfoque crítico-teórico. Eh, por supuesto también los feminismos, no solo... Eh, a nivel histórico como genealogía, sino como epistemología, como manera de enfrentarnos a la ciencia y como teoría crítica, utilizando las referencias de Sandra Harding, Donna Haraway, Grinshaw y Pérez Orozco. Eh, y trabajaremos también eh, las definiciones de la cultura digital, la remezcla y los memes comunidad discursiva de esta cultura digital. Aquí sobre todo nos centraremos en Milner, Wiggins, también Schiffman y otros autores. Eh, en el marco contextual, voy a intentar ir rápido, pues hay que destacar eh, que estamos en una época donde hay una consolidación de una agenda de la igualdad en la socialdemocracia, hay ciertas cuestiones que ya no se, no se ponen en cuestión, como ciertos hay ciertos debates que ya están asumidos, aunque con la llegada de, del neomachismo de la, la al-right y de la ultraderecha, eh, cuestiones básicas se están volviendo a poner en cuestión, eh, tras una época en la que los feminismos institucionales coparon el campo. Está habiendo una rearticulación de los feminismos autónomos en el Estado español, sobre todo debido a tres momentos claves. La movilización del tren de la libertad en 2014, la manifestación del 7 de noviembre contra las violencias machistas, sobre todo las movilizaciones que se dieron en el caso de la violación múltiple de la manada. La organización de la huelga, por tanto, eh, eh, Aglutinó muchas de los aprendizajes que se hicieron en estas movilizaciones y supuso un ejemplo de descentralización, horizontalidad y autonomía. La metodología que vamos a seguir, en primer lugar, para la selección de la muestra, vamos a realizar una etnografía digital, eh, pues básicamente de, de las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook que están trabajando con el humor como elemento para difundir el discurso feminista. Eh, eh, y también con cuentas institu con, no institucionales, con las cuentas un poco oficiales de algunos de los colectivos eh, más importantes de, de la organización de la huelga del 8M, como la coordinadora 8M y otras cuentas relevantes dentro del movimiento feminista dentro del Estado. Eh, a la hora de elaborar las, cate las categorías en las que vamos a clasificar los diferentes memes, vamos a abandonar un poco las categorías que se están utilizando en muchos de los estudios de memes en otros en otros países que se centran sobre todo en la viralidad y en, en características que hacen que, que esos memes se repliquen, porque lo que nos interesa sobre todo es la temática, las voces que se, que se incluyen. Eh, estas categorías que aparecen en la imagen yo las realicé para, para mi TFM y las realicé basándome en la teoría fundamentada. Pueden servir de base para esta investigación, pero volveremos a aplicar la teoría fundamentada para generar las la categorías. Eh, también para limitar la muestra por saturación nos basaremos en la teoría fundamentada. Posteriormente vamos a, un, vamos a realizar un análisis crítico del discurso y entrevistas semiestructuradas, tanto con las responsables de las cuentas analizadas como con activistas de diferentes perfiles. Bueno, no me voy a tener mucho en, en las propuestas de Farclo para, para realizar un análisis crítico del discurso. Sí que vamos a tener en cuenta, eh, al, al tratarse de memes donde la imagen tiene tanta o más importancia que el texto, eh, vamos a aplicar el análisis multi, elementos del análisis multimodal de Craig y Van eh, Pero en la propuesta de Farclo hay tres elementos que casi todos los eh, Milner, Willigin, Hickman y otros autores que están estudiando los memes destacan y que, eh, que van a ser patas fundamentales de nuestro análisis y que en la propuesta de Farclo tienen pues, mucha cabida porque ya Farclo los lo nombra. Uno es la intertextualidad, si Farklo consideraba esto un elemento fundamental a la hora de realizar el análisis, en los memes no es que sea un elemento fundamental, es que es un requisito sine qua. Los memes no existen sin la, sin la remezcla. Eh, son un caso prototípico de intertextualidad genérica, ya que recurren a, bueno, a formatos preestablecidos ya existentes para fabricarse. Eh, además, van a tener muchísima importancia los referentes de la cultura de masas. Es un... Eh, por la propia... Eh, Configuración de los memes que cogen elementos ya existentes eh, pero bueno, podrían coger eh, elementos de, de, de otra fuente y sin embargo la cultura de masa, las culturas populares aparecen eh, muy representadas una y otra vez los memes. Eh, nos interesa especialmente estudiar qué referentes se están utilizando y aquí combinar un poco las fuentes de tanto de los estudios culturales como de la economía política de la comunicación porque sabemos pues, que numerosos de los referentes que se utilizan son eh, personajes o o series o productos de una industria cultural eh, neoliberal con, que transmite al fin y al cabo valores ne neoliberales por mucho que contenga elementos eh, energéticos, pero eh, nos in interesa sobre todo estudiar qué, es apropi qué es apropiaciones se están haciendo desde el movimiento feminista. Eh, y la la, el uso de la cultura de elementos de la cultura de masas como una suerte de, de código fuente compartido que puede ayudar a ampliar el mensaje otro elemento fundamental es la construcción de identidad como a través de los memes se generan contenidos cuyo significado contenido son compartidos dentro de un grupo y aquí tiene relevancia lo que hablábamos antes de los elementos de la cultura de masa y también algo fundamental que vincula con la teoría de Gramsci de la hegemonía y la generación de discursos contrahemónicos, las oportunidades para las identidades subalternas de hecho nos encontramos en el campo de batalla de la lucha por la hegemonía y otra cuestión como es el vínculo entre la identidad y los afectos, que quizá nos sirva para vincular eh, el activismo offline y el online y la última pata esencial del análisis es el comentario político ya que eh, siguiendo autores como Wiggins entendemos los memes como una práctica ideológica eh... La interseccionalidad va a ser eh, un elemento fundamental de nuestro análisis ya que eh, lo que vamos a intentar estudiar es eh, la oportunidad de la interseccionalidad como una superación de los diferentes debates enquistados en el feminismo e incluso de, de los debates sobre la primacía de la lucha, de, lucha obrera frente al feminismo eh, para intentar eh, superar todas estas luchas parciales y articularlas en una lucha universal sin dejar de lado las reivindicaciones parciales eh, esta es una investigación todavía eh, en proceso y hay algunas cuestiones que van planteándose a lo largo de, del camino si una cultura emancipadora puede no ser colectiva eh, destacando el papel del anonimato de la inteligencia de las inteligencias múltiples eh, y de qué manera articulamos la diversidad y un bloque cultural amplio si no es a través de la, de la apertura y la cesión del control aquí es es importante un concepto con el que trabajamos que es el dispositivo inacabado que planteaba Margarita Padilla. Otra cuestión fundamental es qué referentes, valores, qué normas, al fin y al cabo, qué imaginarios se están construyendo desde el movimiento feminista a través de la cultura digital. Y aquí me interesa bastante intentar diferenciar a través de las diferentes cuentas que analizamos y el público o perfil principal con el que se trabaja si existen diferencias eh, por, por edades, por localización, o alguno de, algún otro factor. Y por último, ¿qué nuevas formas de organizarse se están dando fuera de la militancia clásica y qué papel están jugando las tecnologías de la comunicación en estas, for en estas nuevas formas, si las hay? Pues esto es un poco un repaso muy rápido del trabajo en el que, en el que me encuentro sumergida ahora y bueno, muchas gracias por, por escucharme. Espero que os haya resultado interesante.